Y, de nuevo, darles a todos la bienvenida a este taller de suma avanzado. Y sin más, pues vayamos al primer tema del día de hoy, que es llevar a cabo votaciones. La habilitación de las votaciones se hace desde configuraciones, la opción de votación o de poll. Estas votaciones pueden ser de dos tipos podemos tener preguntas de opción única o preguntas de opción múltiple. Ya que tienen habilitado votaciones, lo siguiente que tienen que hacer es ir a reuniones, luego a la sala de reunión personal, en la parte de hasta abajo van a encontrar un botón de agregar, tal como el que tengo yo ahí. Ese botón de agregar. Cuando le damos a agregar, nos da la posibilidad de crear una votación. Es justamente este panel. Y todo lo que necesitan hacer es completar las instrucciones del panel. Después viene la parte de lanzar la votación. Ustedes crean su encuesta, regresarían al panel de herramientas de Zoom a buscar esta opción, votación. Eso les va a abrir un panel adicional las votaciones que tienen activas, que tienen preparadas para su sesión, y viene ahí un botón que dice iniciar la votación. La segunda herramienta es esta, múltiples participantes compartiendo. Cuando ustedes son anfitriones, al lado del botón de compartir, aparece una flechita, y en esa flechita ustedes le van a dar clic, y ahí está directamente un selectorcito que dice... Varios participantes pueden compartir de manera simultánea. Lo siguiente se llama comentarios no verbales. Aquí está en la diapositiva, donde se hace un comentario no verbal. donde se habilita. Tenemos que regresar otra vez a zoom.us. Vayan a configuraciones de su cuenta de Zoom en la configuración básica de la reunión. Lo siguiente que me gustaría ver se llaman las anotaciones. Como anfitrión, una de las cosas que yo les recomiendo muchísimo cuando tienen habilitadas las anotaciones y como para mantener un poco de orden de la clase, habiliten esa opción que tengo ahorita en pantalla de mostrar los nombres. Viene la parte de inhabilitar la anotación de los participantes. Si de repente ustedes ven que su sesión se está volviendo un rayadero si no la están usando los estudiantes apropiadamente, pues pueden simple y sencillamente venir a este botón, a esa opción, e inhabilitar la anotación. Y ya nadie más puede anotar, excepto ustedes. La siguiente herramienta se llama pizarra. ¿La pizarra dónde se saca? Cuando le dan en el botón de compartir, tienen pantallas que pueden compartir, le salen las ventanas de los programas, le sale pantalla 1, pantalla 2, si tienen alguna otra compartida. Y luego sale otro elemento que se llama whiteboard o pizarra. Entonces, ese de pizarra, pues, tiene las herramientas de texto, justamente los que están en el círculo rojo, los controles de la pizarra y de anotar son iguales. La pizarra tiene una función que es súper importante y súper interesante y está muy escondida porque es la que está en la esquina inferior de la derecha que tienen ahorita en la diapositiva. Ahí hasta abajo, chiquitito, esa opción pequeñita del círculo azul, les permite crear otra pizarra. Y entonces ustedes pueden tener, pueden tener hasta 12 pizarras, que es como tener 12 páginas donde pueden escribir. Grabación con video a un lado. Esto es algo súper fácil y que cambia un detalle pequeño, pero importante, de las sesiones que estamos grabando. Y si ya se pusieron a revisar los videos de sus sesiones, a lo mejor se ven algo así. Las caras de todos los que estábamos en la sesión están tapando lo que yo estaba compartiendo en ese momento. Se puede convertir en esto. Y todas las caras de los participantes queden en una franja a un costado del video. Desde el cliente de Zoom, justo debajo de su nombre, Está un engrane. Se van a ir a buscar en el menú de configuración el de grabando y van a habilitar uno que se llama coloque el video junto a la pantalla compartida en la grabación.